en acción estamos hoy aquí en un restaurante que venimos a probar las famosas eh, Korean corn dogs o los corn dogs coreanos al estilo coreano que se llama Cos Street y bueno estoy aquí con mi amiga Lore ¿cómo estás Lore? Hola estoy muy bien gracias por la invitación Sara. Bueno para ti es primera vez de probar este menú ¿verdad? Sí, es primera vez. ¿Lo habías visto anteriormente? No. Primera vez, o sea que hoy vas a verlo en persona, experimentar el producto. Bueno, aquí ellos tienen tres opciones de comida eh, de este estilo de corn dogs, así que ahora vamos a estar pasándolo por aquí para que también vean lo que podemos experimentar y probar los sabores, a ver qué tal. ¿Eres tolerante al picante? Sí, sí ah bueno esperemos que no sea tan picante lo que nos den porque probablemente algo tenga picante como todo como el kimchi que también tienen un menú ahí también súper interesante de kimchi así que ahora nos van a explicar de qué trata y vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en este video que estamos aquí en coco market en donde está ubicado y bueno estamos pasando después vamos a estar pasando después un videito de cómo llegar y más o menos para que se ubiquen y puedan experimentarlo es el primer lugar que yo conozco hasta ahora que ofrece los corn dogs al estilo coreano en Panamá y bueno venimos a experimentarlo así que aquí corre el video Si estás en Panamá y deseas visitar Coast Street ellos están ubicados en Coco del Mar muy cerca de la ciudad de Panamá en Coco Market Coco Market está súper céntrico, vas a poder ir en auto o en transporte público y aquí hay una parada muy cerca donde vas a poder llegar y entrar a los estacionamientos que es lo primero que vas a ver y luego al fondo vas a encontrar Coco Market y dentro vas a poder encontrar Coast Street. Hoy te tenemos unas palabras sobre qué trata este negocio de la mano de su administradora, Catherine. Bueno, nosotros empezamos a operar hace, en junio del 2022, el año pasado. Eh, estamos ubicados aquí en Coco del Mar, que es una plaza eh, súper completa, con un salón de eventos, otros conceptos de comida. El propósito de nuestro concepto de restaurante es dar a conocer la cultura coreana, también desde el punto de vista gastronómico, la cultura de la comida rápida, coreana, asiática, todo lo que tiene que ofrecernos el bello continente de Asia, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con, con los Korean Fried Dogs o los Korean Rice Dogs, tienen un montón de nombres, Ugly y la idea pues, eh, fue a raíz de una inspiración de un viaje que hice a Estados Unidos, donde eh, los Korean Dogs migraron de Corea a Estados Unidos, y ahí fue como que se empezaron a desarrollar mucho más. Entonces tuve la oportunidad de probarlos en Corea y en Canadá y Panamá es un país de una gama bien grande de, de personas y de gastronomías y yo no había visto esto acá. Entonces empezamos a desarrollar el producto, empezamos a, a crecer un poco el menú para tener más opciones de, de comida rápida asiática, comida rápida coreana. Nuestro propósito es siempre mantener como ese sabor característico eh, coreano, asiático en, en, en nuestros platos. Pues. Y permitir principalmente nuestro objetivo es llegarle más a la juventud, ¿no? que sean snacks que pues como así mismo quieres comerte una hamburguesa, quieres comerte un corean o unas papas con kimchi, que el kimchi se conozca más, a veces uno como que hay kimchi, algo fermentado, como que uno le da un poco de miedo los, los sabores, pero cuando mezclas eh, de la manera adecuada los, los sabores y. y y, y los ingredientes nacen eh, productos riquísimos que, que también le gustan a la juventud a, a los chicos que están saliendo del colegio que les gusta mucho y se están adentrando en la cultura coreana ay qué rico mm. <risa> bueno eso está bastante salsa a ver prueba es la primera que debe probar no mm. rico, pero tiene razón sobre la salsa. Hay que echarle más salsa. El también es rico. Part 3 de todo. Esta. Uh -huh. Aquí, va, ah, será esta. vamos a ver si también picante. Mm. Mm. algo distinto que comer, también rico. mmm. ¿Y esto? ¿Esto? Me dice, me dice. ¿Esto cómo se llama? ¿Guantón? Ah, sí, ese es el guantón. ¿Esto sí es el el picante? Guantón con quince. Con quince adentro. Tiene 15. ¿Qué tal? ¿Se siente el quince? No. ¿Pero acá era la salsita? Era la, la salsa. Este es como de que no pica. está rico. No. ¿No pica la salsa? No. A ver, esta. O esta. Yo creo que era esta, ahí había. Es lo mismo. Yo creo que la salsa, pero no siento nada. Uh -huh. ah, Está bueno. bueno. ¿Qué tal? De 1 a 10, ¿cuánto le das? De 1 a 10, ¿cuánto le das? 10. Está bueno. bueno. Uh -huh. Bueno, esa es la clásica. Esta es la clásica, sí, esta. La, clásica sí. ah. la que viene.. Uh -huh, la que viene uh -huh. uh -huh. O si quieres probar la otra, no importa, después uh -huh. te la llevas La que viene es la Busan. no creo que es la de seguro Ajá. Uh -huh. Segu este con papitas. Esa papita es como. Este tiene papas. Uh -huh. Papas eh, uh -huh. picaditas. Y esta la otra es con los fideos de ramen. La idea es que sea Oye, bien. sí, esta, esta tiene un picantito. Sí, es ah, sí. a ver, esta vamos a probar. Sí, pero no es como tan, pero esta está es... bueno para mí. Vamos a probar. No esta. pica, esta no pica. Poquito, apenas. téngame. Tiene un picantito bueno. Está como dulce. ¿Cómo la probaste? Barbacoa, barbacoa uh Barbacoa. -huh. Ahí, ¿ves? Uh -huh. Uh -huh. Y esto esto es Pero no, me sabe aquí, ¿no? Yo, yo no, yo no yo no he probado kimchi que era la cosa picante de, de Corea no este es el que trae kimchi verdad sí es casi no se siente el picante pi, sí más. porque como el, el tiene queso crema tiene más dulce sí entonces Ajá. es como para Ay, los gustos que están iniciando en el kimchi mm. entonces, la que vamos a probar ahorita se llama eh, Busan Busan, Busan. La otra clásica y este es Busan. Ajá, Busan. Ay, ah, yo no, ni, ni siquiera me he para allá. No me acordaba Vamos a comer Busan. ¿Cómo se hace? Corn dog. Corn dog. Corn dog. Busan. Qué pasó? Mm. Está rico con los fideitos, Busan. porque está crujiente. Mmm. Uh -huh. Mmm. quesito. Y con la salsita está picante. Un no, picantita. no De barbacoa, a Creo que está como agridulce. Ah, mira que ahora sí se siente más el picantito. Mm. Ajá. Ajá. Está bueno. Horto, este es Cordob de Amado Segundo. ¿sí? Sí, sí, sí. de de ah, la, mira, la, mira, ya sé que se puede mirar así. Mm. Mm. Busanta, bueno y el clásico. Me gustaron. La, la salsa es la que le da el... Sin salsa, vamos a ponerlo desde aquí. Sin salsa no soy nadie, dice. ¿Qué tal es? Hay hay La salsita y el sabor agridulce. Ahí oh. la salsa? Que que sí, con ramen. ajá, esto este está super. Está bien, bien cundente. Bueno, ¿será que tengo? Este de la papa. Ay. De la papa es bien Está rico adentro La papa es mi favorita Me gusta el de la papa A mí me gustó Busan Y clásico te gustó este video? no te olvides de darle like suscribirte a nuestro canal y estar pendiente a nuestros próximos recorridos sobre comida coreana en panamá muchas gracias y nos vemos en la próxima